Buenos días, doctor. Buenos días. Ya, lo escuchamos. Bueno, pues, ya me escuchan. Pues, sí. me escucharon hace rato. Bueno. No. Ahora déjenme ver cómo se le baja volumen a esto. Porque yo estoy en la computadora de Ana María. ¿Cómo se le baja volumen aquí? Ahí así. A ver. ¿Cómo me oye ah, ahora? No, pues, yo lo oigo muy alto. ¿Cómo le bajo el volumen de aquí? A ver. ¿Qué me decían? ¿Ya me ven bien? Oye, es que es escándalo. Mario, ¿Qué es ese escándalo que hay? ¿Qué es eso? ¿Alguien se está metiendo por ahí con un micrófono? Por ahí hay un micrófono abierto. Bueno, no sé si soy, no, no, sí, no sé si soy yo, si es mi computadora pero yo lo escucho un poco cortado, no sé, los estudiantes. No, hay mucho escándalo. No, no, ah, de, aqu... de César Adrián, ya, ya lo apagó. ¿Ya? Sí. Ya estamos, parece que ya está bien, bien. parece que ya podemos empezar después de tanto tiempo y de esperar. Este, resulta ser que yo tuve muchos problemas de comunicación al grado de que estoy ahorita, comunicándome con la computadora de Ana María y no con la mía porque ahí no logré la comunicación pero este y lo, ya vemos eso con Mario en su momento vamos a empezar entonces vamos a empezar eh, el capítulo 9 la vez anterior terminamos con el capítulo 8 cuando vimos las desigualdades de Heisenberg y les insistí y eso es una cosa que se argumenta bastante ampliamente en el texto, y les pedí que lo leyeran con cuidado, que eh, el tamaño que mínimo que las desigualdades de Heisenberg le imponen al producto de las dispersiones de la posición, y eh, de, de, de, de, de hecho de las dispersiones de los, de los dos... Eh, variables que están en cuestión, podemos escribir una desigualdad de Heisen para cualquier pareja de variables, simplemente el valor mínimo que resulta es entonces eh, determinado por el valor esperado del conmutador. Y si resulta ser que ese conmutador tiene, conduce a un valor numérico que es del orden de magnitud de las mismas variables, como es de esperarse. Es parte de los promedios de las propias variables y entonces resulta ser del orden de magnitud de las propias variables, lo que significa que el producto de las dispersiones de las dos variables, ahí B que le llamábamos, es muy grande, es, es comparable con el producto de los valores esperados para estas variables o, algo, o valores efectivos esperados. Para esas variables. Y con ello, Recording in progress. con ello resulta que en efecto cuando se prepara un sistema en cualquier estado, escogiendo una variable específica como variable para eh, iniciar la determinación del estado, esa variable específica se determina se, se, se fija el valor medio de esa variable específica, pero junto con ello quedan también determinados el valor medio, el valor promedio de las variables, del conjunto de variables que conmutan con esta variable de referencia y conmutan entre sí este conjunto de variables que conmutan con la variable escogida y entre sí en general, es, consiste de un número pequeño de variables, tres o cuatro, una cosa de ese estilo. Y eso es lo que se llama un conjunto maximal de variables mutuamente conmutativas. El mutuamente conmutativas quiere decir que son variables que se pueden definir, cuyo valor se puede definir simultáneamente. Bueno, solamente puede definirse simultáneamente el valor del conjunto minimal de variables mutuamente conmutativas, porque estas variables todas conmutan entre sí. Y vimos un teorema que era muy importante. Ese teorema se lo tienen que recordarlo bien. Se demostró en la misma clase anterior que para que una base pueda ser simultáneamente base o se puede tener valores fijos de dos variables eh, diferentes. Para que una base pueda ser simultáneamente base de dos variables diferentes, se requiere que esas variables conmuten entre sí. Si, una varia si se escoge una variable cualquiera, eh, se escoge una, una base para describir esta variable y es su base, es la base de esta variable. Entonces, la, base de, esa variable, digo, la, la esa base de esa variable es a su vez base de cualquier otro operador que conmutan con esta variable y entre sí. Eso es lo que demostramos. Ese tramo es muy, muy importante porque precisamente de ahí viene la conclusión que hemos obtenido. Si se prepara un sistema como base de una cierta base, esa, esa, esa variable queda bien definida. Y el valor de las variables que conmutan con ella y entre sí también queda bien definido. Pero el resto de variables, que son las más, quedan distribuidas, necesariamente distribuidas, porque no conmutan con las anteriores. De tal manera que el conmutador diferente de cero hace que. Automáticamente, este conjunto de variables que no pertenecen al conjunto maximal de variables mutuamente conmutativas, automáticamente, quedan, todas ellas queden distribuidas. Entonces, todo sistema cuántico, independientemente de cómo se le trate de preparar, es un sistema cuántico en el cual existen variables distribuidas. No es posible precisar el valor de todas las variables cuánticas, porque no conmutan todas las variables cuánticas. Esto significa entonces que en la mecánica cuántica, los sistemas, todos los sistemas, independientemente del sistema de que se trate, independientemente de cómo se le formule o se le presente, independientemente de todos los detalles, van a quedar la mayoría de las variables distribuidas. Es decir,. No van a tener un valor definido, sino va a haber una distribución de su valor siguiendo una cierta curva. Y la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿y qué tan ancha es esta distribución? Si la distribución es angostita, pues entonces no es muy importante o probablemente ni siquiera es importante el resultado que hemos obtenido. Pero si la distribución es ancha o muy ancha, entonces es, nos, es de primerísima importancia. Eh, eh, bueno, pues eso es lo que hemos obtenido Que en efecto las distribuciones son anchas Tan anchas que sus valores característicos de dispersión Son del tamaño mismo de las propias variables Lo que decíamos Piensen ustedes una rueda que hacen ustedes a mano y si miden el radio en las diferentes direcciones, se encontrarán que ese radio varía bastante si está mal dibujada. Si está muy bien dibujada, pues varía muy poquitito. Es prácticamente fijo el radio. Es, en principio es estrictamente fijo si se trata de una circunferencia bien trazada. Pero en la práctica, con su dibujito hecho a mano, se pues encontrarán que hay radios mayores y radios menores, hay una dispersión en el tamaño de los radios, y si el dibujo es razonablemente limpio, pues esa dispersión será pequeña. Pero si el dibujo está hecho por un chamaco ahí, a, a, como pudo, y le salió más bien un cuadrado o una elipse antes con una circunferencia, pues entonces la dispersión es muy grande y estaríamos en una condición similar, similar a la de las distribuciones de Heisenberg. Bien. Eso ya lo vimos todo lo estoy recordando, pese a lo tarde que se nos hizo. Y con eso cerrábamos el capítulo 8. Y yo les pido, una vez más, les invito a que lo lean hasta el final, esa parte, esa sección. Esa sección eh, en donde se comentan, se da una serie de argumentos y de resultados muy, muy interesantes que les acaban de completar. La, los, las consecuencias que se derivan el significado que tiene las desigualdades de Heisenberg son de primera importancia porque enviden propiedades fundamentales de el, el, con los sistemas cuánticos ahora quiero hacerles una observación una advertencia una invitación un, bueno un remark sería en inglés una es, una señala, un señalamiento que es por su propio eh, interés digamos así y yo les insistí al final de la clase anterior que estas desigualdades de Heisenberg las hemos obtenido como una propiedad intrínseca de la de forma en que se organizan los sistemas cuánticos lo que hicimos fue Simplemente considerar que se le ha preparado en algún estado, se ha definido algún valor, el valor de una cierta variable, cualquiera que queramos, y hemos encontrado que entonces todas aquellas variables que no conmutan con esta automáticamente quedan dispersadas. Y nos preguntamos, bueno, ¿y ¿qué tan importante es la dispersión? ¿Qué tan ancha es la, dis la, di la distribución? Es poquitito, es muy angosta. O al revés, es muy ancha. Y hemos encontrado que es muy ancha. Bueno, entonces es muy importante la dispersión. Y, pero lo que me importa de todo esto que estaba yo señalando es que lo hicimos todo mediante cálculos formales, cálculos en donde no introdujimos ninguna hipótesis adicional de ningún tipo. Todo lo que hicimos fue manejar elementos propios de la mecánica cuántica de que, que disponemos. Y utilizando esos elementos nos encontramos con las desigualdades de Heisenberg. Entonces las desigualdades de Heisenberg son un teorema propio del formalismo de la mecánica cuántica. Un, un teorema propio que nos indica cómo se comporta, cuál es la forma de ser natural propia, característica de un sistema cuántico per se, objetivamente tal cual es. Esto quiere decir que las igualdades de Heisenberg no tienen que ver con eh, mecanismos de medición o de observación para observadores externos que se meten ahí para observar el sistema y con eso lo perturban y cosas de tipo. No son las perturbaciones que se producen en un sistema cuántico porque se le perturba, porque se le molesta porque interfiere uno con él. Es una propiedad intrínseca del sistema cuántico cuando se le ha preparado como ahí en estado de un cierto operador. Entonces, si se prepara cualquier sistema en algún estado de algún operador, aparecen estas desigualdades automáticamente, se dan. Y eso no tiene que ver con ninguna observación de nada. Ni siquiera sabemos cuáles son los operadores, que los, sí, las variables dinámicas, que estamos manejando, y entonces no sabemos siquiera qué tipo de perturbación y de molestia le estamos causando al sistema, ni mucho menos. Eso les insistí mucho. Bueno, eso es desde el punto de vista de nuestra forma de entender la mecánica cuántica y la forma en que lo estamos presentando. Esto es prácticamente cierto, pues lo hicimos, lo, lo, lo manejamos y lo establecimos como un postulado. ...de la mecánica cuántica en función de las propiedades intrínsecas del sistema, sin agregarle absolutamente nada a eso. Entonces, desde el punto de vista de nuestro trabajo, de nuestra demostración, del libro, del texto, etc., todo está correcto. Pero, si ustedes van con un profesor, casi con cualquier profesor de la Facultad de Ciencias, y le comienzan a, a contar estas cosas... No sería difícil que el profesor les resultara enojado y dijeran que ustedes son unos chambones, que no entienden nada de la mecánica cuántica, que no saben que dónde leyeron esas barbaridades y cosas de tenor. Porque el ambiente de la mecánica cuántica está permeado por la interpretación de Copenhague. Y la interpretación de, de Copenhague es otra. La interpretación de Copenhague incluye lo que... Dijo y escribió Heisenberg, precisamente. Es uno de los autores de la interpretación de Copenhague y uno de los autores principales. Entonces, lo que dijo Heisenberg es, pues digamos, la palabra de Dios para los copenagenses, pero no todos somos copenagenses y no tenemos por qué ser copenagenses. Copenhague es la interpretación que predomina, pero es una interpretación que tiene muchos elementos, muchos elementos de irrealismo, muchos elementos de subjetivismo, etcétera, etcétera, elementos que son poco afines al resto de la física. Y por lo tanto, la búsqueda de interpretaciones más consistentes con el resto de la física, interpretaciones que sean causales, que sean locales. Eh, etcétera, etcétera, pues son, eh, deben ser bienvenidos. Sin embargo, repito, el ambiente que prevalece en el en campo de la física, en particular de la física cuántica, es el que se deriva de la escuela de Copenhague. Entonces, si quieren ustedes platicar con un profesor, con cualquier otra persona, tengan cuidado, en ¿no? No, no ser... Eh, no pro crear una complicación. Ustedes pueden creer algo o saber algo, pero también su profesor cree algo y sabe algo. Y entonces, más fácilmente es, pueden entrar en colisión académica y no tienen por qué hacer eso. Simplemente, yo les he insistido y lo vuelvo a hacer en este momento, lean otros textos de mecánica cuántica, no solo lean mi texto. Lean también otros textos de mecánica cuántica, incluso para ayudarles en ello, en el local, en el lugar de la, del grupo, ahí están, ahí hay otros libros de texto aparte de, del mío, con el objeto de que puedan ustedes leerlos. O bien entren ustedes a internet y pregunten lo que sea. Entonces ahí verán cómo aparece la interpretación de Copenhagen luego, luego, casi en cualquier lugar, casi en cualquier forma, y comenzarán a ver qué es y cómo es la interpretación de Copenhague. La primera cosa importante entre la, como diferencia fundamental entre la interpretación que estamos aquí apareciendo estableciendo, esta ecuación, eh, esta, oh, perdón, esta interpretación eh, que estamos haciendo en términos de ensambles y no de corpuscos individuales, es totalmente ajena a Copenhague. Copenhague precisamente considera que la ecuación de Schrödinger describe una partícula. Fíjense bien, la ecuación de Schrödinger describe una partícula, lo que le pasa a una partícula. Nosotros decimos que lo que describe es un conjunto estadístico de partículas, conjuntos estadísticos simultáneamente, similarmente preparados, todos los elementos de conjunto, ese conjunto estadístico es un ensamble, entonces tenemos solamente descripciones estadísticas de lo que sucede. Y eso explica por qué toda la mecánica cuántica es de naturaleza estadística. Y luego nos, hace, nos vienen preguntas naturales. y Entonces, ¿qué son las desigualdades de Heisenberg? Pues son las, las distribuciones estadísticas de las variables. Simplemente son parte de esas dispersiones estadísticas, son sus propiedades estadísticas. Para un, una persona de Copenhague, las llevadas de Heisenberg se refieren a una partícula, no a un conjunto estadístico de partículas. Entonces, cada partícula debe tener esa dispersión, pero no como dispersión estadística, sino como movimientos aleatorios asociados a las, ¿qué, qué, qué digamos, a las fluctuaciones que Heisenberg introdujo como fluctuaciones cuánticas. Esas frustraciones cuánticas que la teoría de Heisenberg, que la mecánica cuántica de Copenhague, ha aceptado como propiedades intrínsecas de las partículas. Nosotros lo estamos viendo como propiedades estadísticas del conjunto estadístico, que es muy diferente de ser propiedad de una partícula a ser propiedad de un conjunto estadístico de partículas. Bien, todo esto, leanlo bien con cuidado, lean por favor. No se olviden, la mecánica cuántica es la materia más importante que llevan ustedes en su curso, en toda su carrera de física, porque es la base y fundamento de toda la física contemporánea junto con la relatividad. Pero para todos los problemas no relativistas, que son la gran mayoría de los problemas que les van a interesar, es la mecánica cuántica, es la teoría fundamental y la van a aplicar por todos lados en todo momento, en toda forma. Entre mejor conozcan y entre mejor interpreten y mejor entiendan la mecánica cuántica, más facilidad tendrán para entender y manejar el resto de la física. No descuiden el curso de mecánica cuántica porque eso les va a dolar, crear muchos dolores de cabeza. Por el contrario, cuiden su curso de mecánica cuántica, apréndanlo bien, conózcanlo bien, interésense bien en él, curiosen bien en él y eso les rendirá mucho. Eso les permitirá avanzar fuertemente en la eh, comprensión de otros problemas o de los problemas más importantes de la física contemporánea. Bien, vamos a entrar, entrar al capítulo 9 finalmente, eh, en donde lo que queremos hacer es prolongar en alguna forma el capítulo 8, nada más que con un cambio muy importante en la dirección. Vamos a ver las propiedades dinámicas de los sistemas cuánticos, es decir, a, a entrar a la descripción de la dinámica cuántica. ¿Cómo es que se comportan los sistemas en función de lo que les sucede en el tiempo? Hoy ya hemos visto que en general un sistema se puede evolucionar hasta alcanzar un estado estacionario, pero ¿cómo evoluciona? Bueno, evoluciona siguiendo leyes de evolución, ya conocemos la ley de evolución básica, ya es, obtuvimos hace tiempo la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Bueno, obviamente la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo es la base para establecer la dinámica cuántica, es el punto de partida. Según. Pero vamos a, nosotros a, partir, a utilizar un punto de partida un poquito más complicado, si se quiere, pero un poquito diferente, que tiene la virtud, de que nos permite entender mucho mejor el, el hecho de que existen diferentes descripciones fundamentales de la mecánica cuántica y que esas, diferentes, esas diferencias se deben a ciertos factores, son relativamente simples, pero son diferencias de tipo muy, muy fundamental. Eso lo vamos a ver rápidamente cuando veamos esta introducción con la que vamos a empezar. La introducción con que vamos a empezar es un poquito rara, porque vamos a hacer una introducción de un punto de vista, un problema no de física cuántica, sino de mecánica clásica. Es decir, en este momento permíteme salirme del terreno de la mecánica cuántica para entrar a un terreno clásico, de la dinámica clásica, de la mecánica analítica clásica. Esto que vamos a estudiar es muy sencillo de establecer y ustedes lo verán rápidamente, pero eh, probablemente no lo conocen porque hacemos un uso aquí intensivo de las ecuaciones de Hamilton. Las ecuaciones de Hamilton de un problema mecánico son estas. Es una ecuación de Hamilton para cada velocidad, q con punto es una velocidad, q es una coordenada. De, clasifica el sistema la mecánica del sistema y Q con punto debería ser la velocidad de esa con que varía esa coordenada y esa Q con punto se, y pues con una de ellas es simplemente la derivada parcial del jamitonano del problema respecto al momento PI, el momento canónico asociado a la coordenada QI QI lleva asociado al momento canónico PI y viceversa son variables canónicas conjugadas la QI y la PI, y entonces la QI con punto estaba por derivada parcial del Hamiltoniano respecto a la PI, y algo simultáneo, simultáneo, simultáneamente ocurre con la PI con punto, la variación de la PI del momento PI, el momento canónico conjugado I. Ese también está, se deriva de un Hamiltoniano, también con una derivada parcial del Hamiltoniano respecto a ahora, de su variable canónica conjugada. Entonces, ven aquí, eso es lo que se llaman variables canónicas conjugadas. La COI y la PI, la QI y la PI son variables canónicas conjugadas y están relacionadas entre sí por esas ecuaciones de Hamilton. Entonces, lo importante de las ecuaciones de Hamilton es que, dado el Hamiltoniano que describe a un sistema clásico, un sistema mecánico clásico, entonces, calculando las derivadas del Hamiltoniano, Respecto a las variables de momento, respecto a los diferentes momentos, obtenemos las diferentes velocidades. Y derivando el Hamiltoniano respecto a las variables de posición, eh, obtenemos los momentos de, la, de las diferentes variables. Entonces, esas ecuaciones de Heisenberg en conjunto son tantas para las velocidades como velocidades hay y tantas para los momentos como momentos hay. El resultado es que es un conjunto completo de ecuaciones diferenciales cuya solución, cuya integración, nos permite calcular la QI y la QI con punto. El, finalmente, es decir, cómo evolucionan las variables QI, las variables de posición con el tiempo y cómo evolucionan las, las velocidades QI con punto o los, los PI si quieren con el tiempo, cómo evolucionan el tiempo y, consecuentemente, la integración de las ecuaciones de Heisenberg nos conduce a eh, la descripción completa del movimiento. De hecho, una descripción completa de la dinámica clásica está dada por el conjunto de ecuaciones de Hamilton de un, del problema claro. Esta Profesor, ¿resolvió? Sí, sí, sí. Disculpe, ¿está proyectando el libro? Sí, sí, porque qué no lo tienen? No, no, es que no, no, no, no ah, se ve. Para... Ah, no, ¿no lo ven? Vamos a buscar No, no está compartiendo la pantalla. Ah, ah, ¿no se ha compartido? Yo supuse que sí. Qué bueno que me avisa porque este voy a compartir ahora. A ver. Este... Hay que ver cuál es. Ajá, este está. Es esa es la pantalla que trato de compartir. ¿Se ve? Sí, perfecto, profe. Muchas gracias. Entonces, estamos en la sección 9.1. Estamos empezando con el capítulo 9, como decía. Capítulo 9, propiedades dinámicas de los sistemas cuánticos. Y es la sección 1 que empezamos, hicimos con paréntesis de, Pozón de la en la mecánica clásica. Y esas son las ecuaciones de Hamilton que he estado yo mencionando. La QI con punto es igual a la derivada del hamiltoniano respecto a la Pi con punto y la P, digo, p respecto de la Pi y la Pi con punto es igual a menos la derivada del hamiltoniano respecto de la cu. Las Pi con punto están dadas por las derivadas del hamiltoniano respecto de las Qs y las QI con punto están dadas por las derivadas del hamiltoniano respecto de las Pi. Dado el hamiltoniano con función de todas las Qs y todas las p, se puede calcular esas ecuaciones de movimiento. Integrando esas ecuaciones de movimiento, tenemos la descripción completa de la dinámica clásica de un sistema hamiltoniano. Un sistema hamiltoniano es un sistema que está descrito en términos de las variables canónicas conjugadas, las QI, las QI y las PI. Y está descrito el hamiltoniano en términos de las, de las QIs, aquí está, el hamiltoniano derivado respecto de las QIs, y de las space la acción Hamiltoniano, derivada de las P's, y eso nos permite de, de, de, obtener tanto las velocidades como el P con punto, Esas son las fuerzas. Si ustedes se acuerdan de la cuestión la segunda ley de Newton, P con punto igual a masa por observación, por aceleración. Ahí está la P con punto, es una fuerza. Entonces la parcial de H respecto de QI es una fuerza, una, la fuerza P's con punto. Y la parcial de h respecto a las pi es una velocidad, la qi con punto. Entonces las velocidades son esas derivadas del Hamiltoniano y las fuerzas son esas derivadas del Hamiltoniano. Y esas son las ecuaciones completas de, más, de, eh, de Hamilton, de la descripción Hamiltoniana de un sistema Hamiltoniano. Y el sistema Hamiltoniano o un sistema Hamiltoniano es un sistema mecánico, que se ha descrito por un hamiltoniano con función de las Qs y de las Ps. O sea, las Qs son las variables de configuración y las Ps son los momentos de la, del sistema. Bueno, eso entonces, todo el secreto de la mecánica clásica estaría en construir su hamiltoniano, el hamiltoniano del sistema. Construido hamiltoniano, se escribe ese conjunto de ecuaciones diferenciales Tantas como coordenadas existen, tantas como momentos existen, se, se integra este conjunto de ecuaciones, que las integrales que han dado, obviamente, hay constante integración de las P y con punto, y hay Q y con punto, y hay constante integración de las P y con punto. Entonces aparecen dos juegos de integrales de movimientos, uno asociado a las Q con punto y otro asociado a las P con punto, usando a las velocidades y todas las fuerzas y se tiene entonces la solución completa en términos de todo de todas las condiciones iniciales descritas por las condiciones por las constantes integraciones etcétera de manera que se tiene todo resuelto bien vamos entonces ahora ya a proceder a obtener algún resultado lo que tenemos aquí son las ecuaciones de Hamilton yo no sé hasta dónde la hayan ustedes manejado de las ecuaciones de Hamilton. A su altura, a la altura de sus estudios, seguramente ya han tenido oportunidad en algún curso de tocarlas, de manejarlas un poquito, no de penetrar en la descripción de la mecánica hamiltoniana muy, muy, muy adentro. Pero sí, cuando menos de haber escrito esas ecuaciones, resuelto algún problema hamiltoniano sencillo, algo de eso espero que lo hayan hecho. Quizá algunos de ustedes sí, quizá otros no, pero entonces esto es el secreto del sistema Hamiltoniano. Aquí está. Bien, vamos a entonces a esas ecuaciones de Hamilton para llegar a una conclusión realmente muy, muy interesante respecto al comportamiento de los sistemas clásicos. Considero una función cualquiera, F, que es una variable, o es una función de las Qs y de las Ps. Una función de las Qs y las Ps es precisamente lo que hemos llamado una variable, eh, una variable dinámica. Las variables dinámicas son las funciones de las Qs y de las Ps, o sea, de las Qs y las velocidades. Ustedes prefieren verlo así, como las posiciones de las X y de las X con puntos, si lo quieren ver más sencillo todavía. Una función... Una, funciones de las Qs y de las Ps, o de las X y las X con puntos, si hacemos el cambio de variables, es lo que vendría a ser una, eh, una, una variable dinámica cualquiera. Las variables dinámicas son eso: son funciones de las Qs y las Ps, o de las X y las X con punto como las que prefieran ustedes escribir. Para la ecuación Hamiltoniana, para la descripción Hamiltoniana, las variedades dinámicas son las Qs y las PES. Entonces, diríamos que una variedad dinámica es una función cualquiera de las Qs y de las PES. Esa función de las Qs y de las PES puede a su vez depender del tiempo, depender también del tiempo, pero eso no es lo que define a una variable dinámica. La variedad dinámica es una función de las Qs y las PES. Si el, met el tiempo está ahí metido, es simplemente porque está describiendo una variable que depende explícitamente del tiempo. Y entonces tienen que introducir esa dependencia explícita y aparece entonces el tiempo como variables. Bien, entonces, si tomamos la derivada de esa función, de esa variable dinámica f cualquiera, respecto del tiempo, la derivada temporal, del f respecto del tiempo, pues, esto estaría, pues esta estaría por esa expresión que tengo aquí, que parece muy rara, que puede ser... Muy complicada, pero que en el fondo es, se la saben bien ustedes de memoria, porque es simplemente la regla de la cadena para la derivación de una variable, de una función que depende de varias variables. La función f depende de todas las q's, de todas las p's, e incluso de, de, de puede depender hasta del tiempo. Entonces, la derivada de F, la derivada total de F respecto del tiempo, está por la derivada parcial de F respecto del tiempo luego por la derivada parcial de F respecto de alguna QI, por la derivada de QI respecto del tiempo, sumado sobre todas las QIs, y luego parcial de la F respecto de alguna PI, por la derivada de PI respecto del tiempo, luego sumado sobre todas las PSIs, y entonces aparecería ese sumando aquí. Entonces esto de aquí no es más que la regla de la cadena, que ustedes conocen bien, para la derivación de una función de varias variables, en donde aquí las varias variables son el tiempo, las Qs y las Ps. Y entonces, automáticamente, la derivada total de F respecto del tiempo es esto. Esto aquí, aquí no hay ninguna física. Aquí en esta expresión, lo que hay es una, eh, no, una regla matemática formal del cálculo diferencial. ¿Cómo se calcula la derivada total de una función de un montón de variables? Pues se calcula así. Bueno, entonces es esto. Este es este el resultado, pues, directo de la aplicación de las reglas del cálculo. Pero podemos aquí hacer un pequeño cambio, que es pequeño en, lo que hacen, en el sentido de lo que hacemos, pero es profundo en el sentido físico de lo que estamos haciendo. Y es el, el siguiente, en esta expresión que contiene aquí a la derivada de Q respecto del tiempo, o sea, la Q con punto, y a la derivada de P respecto del tiempo, o sea la p con punto se contiene a las q y con punto y a las p con punto y las q con punto y la p con punto están dadas por las ecuaciones de Hamilton. Entonces podemos aquí eh, podemos aquí introducir en lugar de de la q respecto del tiempo que es esta la q con punto metemos esto aquí, aquí aquí lo metemos aquí aquí está y en lugar de la derivada de pi respecto del tiempo, que está aquí, pi con punto, tomamos menos la parcial de h respecto de qi, y este, y este lo insertamos aquí. O sea, esto, en lugar de poner esto de aquí, que es esto que está aquí, ponemos su igual, que es esto que está aquí, ahí está. Entonces, esta expresión es esta misma expresión, pero en donde hemos insertado, en lugar de esto, todo el conjunto de estas ecuaciones de Hamilton, y en lugar de esto, el resto del conjunto de las ecuaciones de Hamilton, de tal manera que hemos introducido en esta ecuación todas las ecuaciones de Hamilton. Es decir, todo esto, todo este, toda esta descripción dinámica que estaba aquí, ahora está incluida aquí en esta expresión. Bueno, pues ya tenemos aquí una expresión, una expresión de evolución de la variable dinámica Eiffel la derivada de f respecto al tiempo, donde f es cualquier variable dinámica del sistema, cualquier variable dinámica, esa derivada total de f respecto al tiempo está dada por esta expresión. Bueno, pues esto significa que tenemos una ley de evolución para cualquier variable dinámica de la mecánica clásica, que es esta. Esta es la ley de evolución de la f clásica, y, tenemos la, y tenemos, lo, lo, tenemos, lo podemos usar para cualquier f, para cualquier variable. Entonces tenemos la posibilidad de escribir, o tenemos no solo nuestra posibilidad, sino lo que hemos logrado aquí es algo que es sumamente interesante. Hemos podido escribir la derivada, de f, derivada total de f respecto del tiempo, escribir la evolución de cualquier variable dinámica respecto del tiempo mediante una ecuación perfectamente bien definida, que es esta. Esta es la ley de evolución de cualquier variable dinámica clásica. Se ve muy complicada, pero tense cuenta todo lo mucho que está diciendo. Es la ley de evolución temporal de cualquier variable dinámica de un sistema hamiltoniano. Bien, todo lo que nos resta simplemente es escribirlo una forma, de una forma que sea un poco más fácil de recordar. Pero esta es ya la ley general de evolución de cualquier variedad de dinámica clásica hamiltoniana. Lo que vamos a hacer ahora es tomar en cuenta la, la estructura de, este, de estos término que hay aquí, esta suma que hay aquí, tomarla en cuenta para para eh, eh, avanzar. Entonces, tenemos la ley general de evolución expresada ya en términos de las derivadas del Hamiltoniano aquí está, entonces las derivadas del Hamiltoniano nos va a dar la derivada de la F respecto el tiempo cualquiera que sea la F y todo lo que tenemos que hacer es pues reescribir esto en alguna forma un poquito más cómoda, la forma más cómoda es tomar en cuenta ese término que está aquí que pues se ve muy complicado y muy lleno de garabatos y que está, que está aquí nada más que lo hemos aquí escrito en términos más general, aquí tenemos una F y aquí dejamos la F pero aquí tengo h, ese es el hamiltoniano del, del sistema. Es el hamiltoniano porque partimos de las ecuaciones de Hamilton, pues. aquí ahí está metido el hamiltoniano luego luego. Entonces, por eso resultó aquí derivadas del hamiltoniano. Pero aquí estoy tomando esa misma expresión, esa misma parte, esta de aquí, esta de aquí. La estoy tomando, la estoy escribiendo, la escribiendo aquí. Nada más que en vez de escribir la parcial de h, después de las qs o de las P, o las Q, según sea, si la parcial de G, ponemos una G, estamos derivando esto, escribiendo esto, no para la F y la H, sino para la F y la G, en donde la F y la G son dos variables, cualesquiera del sistema, todas variables dinámicas, cualquiera del sistema. F era la que teníamos aquí antes, pero luego tomamos otra cualquiera, que le llamamos G, y escribimos esto mismo, pero para la pareja FG en vez de FH. Y si le aplicamos, y si hacemos en este, en este paréntesis que está en esta forma de escribir este, esto, que esto lo definimos como eh, este paréntesis clásico, y le, le pongo aquí lo de clásico para evitar confusiones, porque ustedes ponen G entre corchetes así, le quito clásico, Van ustedes a confundirse fácilmente con la mecánica cuántica, es decir, ah, ese es el conmutador de F y G. No, esta es física clásica. Aquí no hay conmutadores, aquí no hay operadores, son funciones. La F y la G son dos funciones dinámicas, dos variables dinámicas. Entonces, esas dos variables dinámicas están relacionadas por esta expresión. Esta expresión es esta expresión en donde la G está ocupando el papel de la H ser la generalización de esta expresión para una G cualquiera. Y ahora nos regresamos. Si la G es igual a la H, entonces este paréntesis que está aquí, este paréntesis, este, este simbolito que está aquí, con la G sustituida por la H, vendría a ser esto que está aquí, esto que está aquí. Y entonces puedo escribir esta ecuación que es... La ley general de evolución de la variable dinámica clásica F, esta que está aquí, tendría su contribución debido a su dependencia explícita en el tiempo. Y luego esto de acá, que vendría a ser esto, o sea, este paréntesis entre F y H, acá está, entre F y H, con su clásico aquí. Bien, este paréntesis que está aquí, este que está aquí, con esta definición, es lo que se llama un paréntesis de Poisson. Poisson fue un investigador matemático de la física clásica, de la mecánica clásica del siglo XVIII, que hizo muchas contribuciones, entre ellas tuvo la puntada de llegar a, ese, a esta descripción general y escribir esta ecuación, digamos, de Poisson, que es la ecuación general de evolución de cualquier variedad dinámica, escribir la ley general de evolución de cualquier variedad dinámica clásica en términos, de estas cantidades, o sea, de esto que está acá, incluyendo este paréntesis, que, pues hoy le llamamos paréntesis de poisson. Poisson es una palabra francesa, pero tiene significados en sí mismo. Según como lo escriban, con la ortografía que lo escriban, significa pez o veneno pero en este caso no es ni, ves, ni pez ni veneno, sino es el apellido de este investigador francés. Entonces, esto de aquí es la ecuación de evolución de cualquier variable dinámica clásica, cual, cualquier ecuación hamiltoniana evolución de cualquier variable dinámica de un sistema hamiltoniano en términos del paréntesis de Poisson entre la función f que se está calculando y el hamiltoniano del sistema. y Entonces, aquí lo vemos con toda claridad. Aquí lo vemos con toda claridad. La evolución de cualquier variable dinámica clásica está decidida por el hamiltoniano del problema. Lo que hace evolucionar a cualquier variable dinámica es el hamiltoniano. ya aquí lo tenemos. La ley de evolución general de la variable dinámica F, que es dinámica cualquiera cualquiera de ellas, viene a ser eh, determinada por el paréntesis de Poisson, de esa variable dinámica con el hamiltoniano del problema. Y eso es, viene a ser simplemente que esto que está aquí, que esto vendría a ser debido a estos términos, vendría a estar determinado por el hamiltoniano. Entonces, el hamiltoniano determina las ecuaciones de evolución de las q y de las p y de ahí determina la evolución de cualquier f, que es una función de las q y de las p Bueno. Con eso tenemos que en la mecánica clásica, en la teoría hamiltoniana, podemos escribir una ecuación de movimiento, una ecuación de evolución general para cualquier variable dinámica. Esto es una cosa sumamente interesante y nos vamos a hacer una pregunta más adelantito. O ya la vamos a hacer bien. ¿Y qué? ¿Podemos lograr en mecánica cuántica algo similar? Así de elegante y de bonito como está esto. ¿Podemos lograr que escribir una ecuación general de evolución en el tiempo de cualquier variable dinámica así de general? Pues veremos que sí. Y va a pasar algo similar a lo que pasa en la mecánica clásica, que eh, el resultado está determinado, está determinado por... La, el, por el Hamiltoniano del problema para cualquier variedad dinámica evoluciona de acuerdo con el valor de la del bueno del paréntesis de Poisson de la variedad dinámica con el Hamiltoniano del sistema bueno, esto no quiere no quiere subir para ahí no quiere pasar a la siguiente página. Ya pasó. Bueno, entonces entonces ya tenemos una serie de resultados. No, no voy aquí a insistir mucho, más que hacerles ver algo que haremos también más adelante, hacer ver que de aquí, de estos resultados que hemos obtenido, podemos obtener una serie de resultados muy, muy particulares. En, por ejemplo, si aplicamos... Como se puede aplicar a cualquier F, en particular lo podemos aplicar a las Q's y las podemos aplicar a las P's y entonces si la aplicamos a las Q's, pues como es la derivada de la Q respecto al tiempo, es la derivada de QI con punto, con la Q con punto, entonces está dada por el paréntesis de pasón de la Q con la H. Y la P con punto está dada por el paréntesis de pasón de la P, la P I, con H. Aquí está. ¿Qué es exactamente la, el término que lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí. Eh, oh, ya, ya me pierdo. Este. Lo que, oh, me estoy perdiendo otra vez. Este sí, es que brinca aquí. Este es este brinco el que me está creando complicaciones. Lo que tenemos es esta ecuación. Esta ecuación. Eh, pero. Ni, ni la Qi ni la Pi dependen explícitamente del tiempo. Entonces tenemos derivada parcial respecto del tiempo, desaparece, y nos queda que derivada de F respecto del tiempo es meramente el país de pasón de F con H, país de pasón clásico. Y entonces obtenemos esas ecuaciones, que son las ecuaciones de movimiento para las velocidades, y esta es la ecuación de, la ecuación de movimiento para las fuerzas. Las fuerzas están dadas por las derivadas del Hamiltoniano, respecto a las posiciones y las velocidades andadas por la derivada del Hamiltoniano respecto de los momentos. Esas son las grandes ecuaciones de, de la mecánica clásica. Y, bueno, luego se pueden hacer otra serie de cosas, por ejemplo, este, mostrar cómo se puede, cómo se puede lograr eh, obtener la ecuación de conservación de la energía, etcétera. A partir de esos resultados. Pero lo que me interesa ahorita, y es a donde vamos, es aplicar esta, esta idea que fue sumamente elegante y sencilla, aplicarla a la mecánica cuántica. En el caso de la física clásica, lo que acabamos de encontrar es que con un poquito de ingenio podemos escribir la ecuación de evolución para cualquier variable dinámica. Entonces, si queremos estudiar la dinámica cuántica, pues lo mejor que podemos hacer es eso. Tratar de escribir la ecuación de evolución para cualquier variable dinámica. De ahí, como casos particulares, podremos obtener las velocidades, las fuerzas, los momentos, todo lo que se quiera. La ecuación de evolución para cada uno de ellos. Y, consecuentemente, tendremos una descripción muy rica, muy, muy rica pero vamos aquí a utilizarlo como preámbulo simplemente para recordarlo vamos a, vamos a, a recordar la ecuación de Schrödinger para eh, una variable para un estado cualquiera n pero es la ecuación dependiente del tiempo la ecuación es un movimiento dependiente del tiempo recuerden ustedes que es que la derivada de h de, perdón, de la IH, por la derivada del de estado, del vector de estado, respecto del tiempo, es simplemente igual a H por N, que es exactamente cómo es que logramos. La acción del hamiltoniano sobre la eigenestado en estado, del, sobre la estado, es equivalente a la acción del la derivada de respecto del tiempo, sobre el estado, derivada del, derivada del estado respecto del tiempo, multiplicada por IH. Que estos operadores IH derivada respecto de tiempo, y por su lado, cuando se aplican a, una, a una, un vector de estado, se obtien, se obtienen resultados equivalentes. Hay dos resultados equivalentes para que se igualan y que eso es la ecuación de evolución de Schrödinger De en tal manera que entonces podemos aplicar esto. Eh, lo vamos a aplicar, pero también vamos a tener que aplicar simultáneamente la parte, el dual de ella, es decir, el, el elemento que obtenemos tomando la, eh, parte, la conjugada adjunta de esta expresión. Y entonces la conjugada adjunta, pues a ser esta, en donde en lugar de un ket tendríamos un bra, eh, tenemos una ih, entonces aparece aquí menos ih, y aquí tenemos ese producto de matrices adjunta sería el producto de las matrices adjuntas en orden inverso. Aquí, la diferencia aquí entre n y m es que aquí escogemos un estado n y aquí escogemos un estado m, cualquiera. Hay una plena libertad de ello. Entonces tenemos esta ecuación de evolución hamiltoniana para el, el caso cuántico y esta ecuación su adjunta para otro estado m, cualquiera pero adjunta del anterior y esta si esta es la ecuación de Schrödinger pues también esta es la ecuación de Schrödinger nada más que adjunta bien visto esto podemos pasar a plantearnos el problema con este elemento dinámico con esta información dinámica la ecuación de Schrödinger podemos ahora avanzar En el caso clásico lo que utilizamos no fueron las ecuaciones lo que utilizamos fueron directamente las ecuaciones de Hamilton. Como información dinámica empleamos las ecuaciones de, de Hamilton y metimos al paréntesis, a lo que va a ser más adelante el paréntesis de Poisson, le metimos ahí las ecuaciones de Hamilton. Todo el juego completo de ecuaciones de Hamilton, entonces introdujimos toda la dinámica clásica de un solo golpe al paréntesis de Poisson. Ahora, para prepararnos a ello, en vez de ecuaciones de Hamilton, lo que tenemos son las ecuaciones de Schrödinger, la ecuación de Schrödinger, dependiente del tiempo, y la ecuación de Schrödinger, adjunta, dependiente del tiempo. Entonces, podemos escribir esta ecuación que está aquí, que vendría a ser algo similar a lo que se hizo en la física clásica. En la física clásica, lo que se manejó fue una, una variable dinámica f cualquiera. Pero una variable dinámica cualquiera, pues es una función de las x y las p. Entonces lo que manejamos fueron funciones, funciones de las x y las p. Entonces, queremos hacer algo paralelo a, a lo que se hizo en el caso clásico. Tenemos que buscar, utilizar alguna función, eh, función asociada a la variable dinámica que nos interese. Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos construir funciones asociadas a la variable dinámica f? Pues eso no es tan muy complicado, porque si pienso en un elemento de matriz como este, elemento de matriz Mn de f, pues este es un número, y este número es en sí un número que depende de m que cosa m que cosa n tiene una dependencia funcional eh, en cuanto a la función f por un lado y en cuanto a los numeritos a los, el estado que se escoja m y n entonces este es un son, m, estos son elementos numéricos también igual que las funciones son elementos numéricos eh, asociados a la variable dinámica f cualquiera pero fijarse bien es una Tengo una variable dinámica F cualquiera, y de ella tomo un elemento de matriz Mn, pero M y N son cualesquiera. Entonces, un elemento de matriz cualquiera de cualquier variable dinámica cuántica. Entonces, eso, ese elemento de matriz es muy general. Eso se refiere a cualquier elemento de matriz de cualquier variable dinámica. Y, consecuentemente, lo puedo aplicar en todos los casos, simplemente escogiendo la verdad dinámica del elemento matriz que me interese. Y puedo calcular, entonces, la derivada temporal de ese elemento de matriz, va a ser en general un número, porque van a estar evolucionando los estados M y N, y están evolucionando, entonces eso va a depender del tiempo. Y, en efecto, lo, la forma en que lo escribo aquí la derivada es precisamente tomando en cuenta que, eh, el, lo que evoluciona en general, lo que está evolucionando son los estados, estamos en un estado n que evoluciona naturalmente, en un estado m que también evoluciona naturalmente con el tiempo, y entonces la va, de respecto del tiempo se va a aplicar tanto a la m que evoluciona como a la n que también evoluciona. Sin embargo, en general, en general, las variables dinámicas, en la descripción que hemos estado haciendo, que ha sido la descripción de R R render, eh, las variables dinámicas no, no dependen del tiempo en general. variables dinámicas tendríamos como la X, como la P, como el momento angular, como el Hamiltoniano, etcétera, que son variables dinámicas que en general no dependen del tiempo. Claro, el Hamiltoniano puede depender del tiempo, pero el depende del tiempo, solo estamos perturbando el sistema desde fuera. Si consideramos al sistema en sí mismo, el sistema en sí mismo no, no va a evolucionar debido a una fuerza externa y entonces el hamiltoniano no va a depender del tiempo. Entonces lo que tendríamos aquí, que lo que depende del tiempo es el estado m y el estado n, y aparecerá la derivada, la derivada del estado m respecto del tiempo y la derivada respecto al estado N respecto del tiempo, que son esto. Derivo esta M respecto del tiempo, y aquí está la derivada de M respecto del tiempo. También derivo esta N respecto del tiempo, derivada respecto del tiempo. <coughs> y tengo un término adicional, que puede ser que exista, pero puede ser que no exista. Si F depende explícitamente del tiempo, esta derivada parcial de F respecto del tiempo, pues estaría aquí, el, sería su elemento de matriz M y N. M y N, elemento de matriz de la derivada de F respecto del tiempo. Con eso tengo ya, en principio, derivado los tres términos. Eso aplico, a es aplicado la regla de la cadena aquí también. Derivar deriva de F, deriva respecto, deriva F, respecto del respecto tiempo, derivé M respecto del tiempo, derivé N respecto del tiempo, y tengo esos tres términos. Entonces, esto vendría a ser la derivada de este elemento de matriz genérico de cualquier variable dinámica. Profesor. Sí, dígame. Entonces, ¿podríamos pensar que la, la derivación que estamos haciendo, o sea, el resultado de esta derivación va a ser eh, los aportes en la evolución temporal de cada estado del sistema? Sí, bueno... En este caso particular estaría usted con los estados M y N, lo que sean M y N, ¿sí? En principio uh -huh. puede elegir por M y N todos los estados del sistema y sí, puede tener un, un, un sistema conjunto, completo de ecuaciones para todos ellos, ¿sí? Pero en general lo estaría usted aplicando a un caso particular, a una M y a una N. Y entonces la ecuación para esa, para esa pareja de estados M y N, que esos ya son dos estados cualesquiera que usted escogería por alguna razón o por la que fuera, pero estaría describiendo en esta ecuación lo que le sucede al sistema para los estados M y N. Okay. Si usted escoge otra M y otra N, pues tendría otras ecuaciones de evolución para otros estados cuánticos. Pero sí, pues, puede, puede en principio hacerlo para cualquiera. Aquí no hay límite, estamos hablando de, eh, en términos genéricos, esta es cualquier variable dinámica y cualquier pareja de estados M y N. Eso es todo. ¿Está claro eso? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, si esto es, esto es así, lo que hacemos es lo mismo que hicimos con el caso clásico. Lo que hicimos en el caso clásico es una vez que teníamos la derivada temporal, que ya la tenemos aquí, y e introdujimos en ella las ecuaciones de Hamilton. Bueno, entonces vamos a introducir aquí en esta derivada de m respecto del tiempo y en esta derivada de n respecto del tiempo vamos a introducir las ecuaciones de Schrödinger y esta derivada de m respecto del tiempo adjunta a la m pues estaría dada por lo que acabamos de ver aquí arribita estaría dada ya, es que me pega esta, esta la ecuación adjunta para la m adjunta es menos IH h derivada de m adjunta respecto del tiempo, igual a m ket h. Y h derivada de n respecto del tiempo, n ket, es igual a h n, h por el ket n. Entonces, recuerda, son las ecuaciones de ham las ecuaciones de schrödinger para el estado n y la adjunta para el estado m. Entonces, voy a tomar esas dos directamente tal cual están. Estas las voy a tomar tal cual. Las voy a meter aquí. Aquí está la derivada de m bra respecto del tiempo. Y en lugar de ello, pongo menos 1 entre i que tengo que quitar la i por MH. Y en, el, en este caso es que la derivada de n respecto del tiempo, m ket, sería en lugar de... Derivada de n, entonces sería 1 entre i, h, por h, por n, que... Entonces lo que inserté es, aquí inserto, en esta expresión, aquí inserto la ecuación de Schrödinger para esta derivada, y aquí inserto la ecuación de Schrödinger para esta derivada. Y entonces esta ecuación, que es puramente matemática aquí, se convierte en esta ecuación puramente física por el hecho de que aquí está ya la ecuación de evolución de este elemento de matriz con la H aquí, como el producto evolucionando debido a la H, por H por F y aquí por F por H. También que tenemos estos es elementos de evolución que son estos que están acá y este de acá que es el término que se debe a que la F dependa explícitamente del tiempo. Pero esto vendría a ser aquí la ecuación general, la ecuación, de lo que clásicamente expresó en términos del de paréntesis de Poisson. Entonces, en lugar de paréntesis de Poisson, aquí lo que tenemos son estos dos términos. Ahí el paréntesis de Poisson era también la suma de dos términos. Bueno, de una multitud de términos, que era dos veces la suma de esa multitud. Y aquí tendríamos también lo mismo. Esta expresión para la HF, el elemento de matriz MN de HF, y el elemento de matriz MN, lo de F por H. Y esa era la H actuando sobre la variable F. Y ahora, si nos damos cuenta, si las juntamos, ese término, tenemos aquí el elemento 1 entre H, aquí con signo menos, aquí con signo más. Si los juntamos, encontramos que esta derivada la podemos expresar como ese término que está aquí, más esos términos que juntos me dan aquí... La FH, FH, menos HF. Fíjense bien, es elemento de matriz MN de FH, menos elemento de matriz MN de HF. Entonces lo que tengo es elemento de matriz MN del de conmutador de F y H. O sea, esta expresión se puede escribir de forma más cómoda en esta manera que está escrito aquí, la derivada de, temporal de este elemento de matriz genérico tiene una contribución debida a que la F dependa explícitamente del tiempo, que este término frecuentemente no va a existir, y luego el término dinámico que lleva toda la información respecto a la dinámica del problema. Uno entre IH por elemento de la matriz de F y N de el conmutador de F y H. Ahí donde apareció el paréntesis de Poisson de F y H, aparece aquí el conmutador de F y H. O sea, el equivalente al paréntesis de Poisson de dos variables dinámicas en el caso clásico, resultó ser el conmutador de esas dos variables dinámicas en el caso cuántico. Hay una relación entre el, los paréntesis de Poisson clásicos y el correspondiente conmutador cuántico. Esa relación la descubrió Dirac al hacer ese tipo de cosas, tipo de consideraciones y llegar a una ecuación análoga a esta se dio cuenta Dirac con ello que entonces el paréntesis del de conmutador en de la mecánica cuántica viene a jugar un papel análogo al que, el caso la, al, al que el, en el caso de la mecánica clásica juega el paréntesis de Poisson de esas variables dinámicas. Es sumamente interesante y así como resultó que en el caso clásico la evolución de la variable dinámica F cualquiera estaba determinada por el Hamiltoniano en términos de relaciones clásicas, ahora vemos que en el caso cuántico la evolución del elemento de matriz F de cualquier variable dinámica está dada por eh, fundamentalmente por el valor del valor pues el elemento de matriz del de conmutador de F con H. Así como en el caso clásico es el país de Pozón de F y H, aquí es el conmutador de F y H. Y así aquí también tenemos que agregarle un término debido a la dependencia explícita de la variable dinámica en el tiempo. Repito, normalmente esto no existe. Normalmente la variable dinámica no depende del tiempo. Y entonces, derivada temporal, elemento de matriz FMN, que está dado directamente por 1 entre IH, elemento de matriz MN del conmutador de la variable dinámica que interesa F con el Hamiltoniano. Igual que en el caso clásico, ha resultado que la evolución de cualquier variable dinámica está determinada por el Hamiltoniano del problema. En el caso específico de la mecánica clásica, a través del paréntesis de Poisson. En el caso específico de la mecánica cuántica, a través del conmutador de F con H. Bueno, entonces así como esta ecuación... El equivalente de esta ecuación lo consideramos como la ecuación general de evolución del sistema clásico. Allá, aquí esta vendría a ser la ecuación general de evolución de cualquier sistema cuántico. Cualquier sistema cuántico evoluciona siguiendo esta ley. Repito, ese término de aquí normalmente no, no existe. Este no es un término dinámico, sino es un término que se debe simplemente a que F depende del tiempo, que estamos picando desde afuera una cosa de ese tipo, pero entonces ese término no tiene un sentido dinámico específico. Lo que tiene un sentido dinámico severo es esto, la dinámica de un sistema de evolución de la variable de f cualquiera está determinada por el computador de f con el hamiltoniano. Bueno, esta es entonces la ecuación equivalente a la clásica que habíamos obtenido anteriormente. Clásicamente era un pánico de Poisson, cuánticamente es un conmutador. Entonces encontramos que la evolución de cualquier elemento de matriz de F está determinada por el correspondiente elemento de matriz del conmutador de F y con H. Aquí podemos hacer una observación interesante, que la hago hasta más adelante, pero la podríamos hacer ya una vez aquí. Esto, esta ecuación de movimiento, la 9-9, ¿cómo andamos de tiempo? Tenemos todavía media hora, ¿verdad? Sí. Este, esta ecuación de movimiento ocurre, si vale, para cualquier pareja de índices M y N. O sea, este es un elemento de matriz cualquiera. De la matriz de F, en, en, entre los estados M y N, o sea, entre los vectores correspondientes a la base, o entre la base M y N, es la misma base, N y N son elementos de la misma base, es una cierta base que hemos escogido, repito, esa, esa selección de la base es arbitraria, es libre, se utiliza según la conveniencia, según el interés, según la posibilidad, eh, lo que sea. Hay un montonal de diferentes argumentos para escoger una base u otra. De una vez se los digo, la base que más se utiliza en la mecánica cuántica, en esos casos, es la base del oscilador armónico. Porque el oscilador armónico es un sistema que se le encuentra por todos lados, por un lado, y por otro lado porque esa es una base relativamente sencilla de manejar matemáticamente. Y se le conoce muy bien, y tiene muchos sentidos, tiene, muchos, tiene una serie de virtudes que la hacen apropiada para ser utilizada con una base genérica. Es decir, para hacer desarrollos en serie y cosas de tipo, se le maneja mucho. Entonces, M y N son los elementos de matriz que corresponden al problema asociado a la F. ¿Quién sabe qué sean? Pero pueden ser elementos de matriz asociados a cualquier otro problema. Es decir, una base que se ha escogido libre y arbitrariamente. Entonces, escogida esa base el, tenemos los elementos de matriz M y N de la variable F. Y esta, esta está evolucionando con el tiempo siguiendo esta ley. Y esto está dado por esto. Esta es la, la dinámica del problema. El elemento de matriz MN evoluciona debido al conmutador al valor esperado de, bueno, al, al elemento de matriz MN del de conmutador de F con H. Entonces H lo que hace evolucionar a la F. Y tenemos de aquí eh, que esta expresión se aplica para cualquier M y para cualquier N. Entonces, si se aplica para cualquier M para cualquier N, es decir, para cualquier elemento de matriz de la matriz, para, para cualquier elemento de matriz de esa matriz, entonces, pues podemos decirlo, se aplica a la matriz. Si se aplica a cualquier elemento de matriz, de esa matriz, pues entonces se aplica a esa matriz. Eso yo creo que queda muy claro. Si lo quieren ver más formalmente, todo lo que tienen que hacer es multiplicar eh, por este lado, por la M eh, bra y sumar sobre las M y multiplicar por este lado por la N Ket, no, aquí, aquí es por la N, la M Ket, y aquí por la N Bra, y sumar sobre las N. Ese desarrollo de esto, por la correspondiente Ket M, sumado sobre todas las N es la unidad. Y ese desarrollo de Ket N multiplicado por el Bra N, sumado sobre todas las N es la unidad. Y entonces, aquí habría un 1, aquí habría un 1, y aquí nos quedaría solamente el conmutador de F con H. Y entonces lo que nos quedaría es que derivada respecto del tiempo de la F, esto ya, y aquí ya multiplicamos, aquí también, y entonces la derivada de respecto del tiempo de la F está por 1 entre IH por el conmutador de F con H. O si lo quieren ver más bonito, multiplicamos por IH y entonces tenemos IH derivada del, respecto del tiempo de la f de una variable de la dinámica variable dinámica cualquiera está dada por el elemento bueno ya ya eso lo creo por el conmutador de f con h entonces es el conmutador de f con h el que determina totalmente la evolución de la variable dinámica f toda variable dinámica e, es mecánica está Deriva, va, va derivando conforme el tiempo transcurre debido al conmutador de ella con el hamiltoniano. Si la variable dinámica F conmuta con el hamiltoniano, esto es cero, con la F y H conmutan, esto es cero, esto es también cero porque la, estamos usando una F que no dependa explícitamente del tiempo. Entonces esto es cero y esto es cero, y entonces esto es cero, y entonces la derivada respecto del tiempo de la F es cero. Y si la derivada de F respecto del tiempo es cero, pues puedo integrar la ecuación, y entonces la F es igual a una constante. Entonces, esta, ecuación, esta ecuación, de esta ecuación derivo uno de los resultados más importantes de la mecánica cuántica. La eh, derivada temporal, de la variable dinámica F, es una variable dinámica cualquiera, está dada por el, bueno, multiplicada por IH, está dada por el conmutador de F con H. Ese conmutador de F con H lo que determina la evolución de los sistemas cuánticos. Esos últimos resultados que he dado de que podemos aquí escribir la ecuación de movimiento en términos de, en términos de la, eh, no podemos escribir aquí está no queda llegar yo que podemos escribir la ecuación de movimiento bueno ah que podemos escribir eh, directamente esto esta expresión, esta expresión quitar la m y la n para de aquí pasar directamente a la derivada de f respecto del tiempo y dada por el país de pasón de F con H ese y el hecho de que es ese 3 es eso, es los van a poder ver directamente aquí en el en el en el texto hay una serie de cosas de resultados aquí que les muestro simplemente para sacar Q obtener resultados interesantes de lo que estamos haciendo entonces, aquí lo que tenemos lo que tenemos aquí es lo que estaba yo diciendo. Aquí, aquí, aquí. Es esta expresión. Tenemos eh, la expresión que tenemos aquí. Aquí ya quité la derivada temporal de la f, suponiendo que la f no dependrá del tiempo. Entonces, lo que tenemos es la, la ecuación de movimiento para la el elemento de es de la F, que es exactamente lo que tenemos, esos dos términos, y eh, esto lo que hace, lo que puedo lograr es, es reescribir esto, es como M y N aquí, y consecuentemente como el conmutador de la F eh, y la N. Es decir, lo que tenemos, es, ¿dónde está? Aquí está, como el conmutador derivada del IH derivada respecto del tiempo de la F. El elemento de matriz, lo que decíamos hace rato, es el elemento de matriz MN del conmutador de F. Aquí está FH menos HF, el conmutador de ellos. Y aquí lo vamos a ver, y acá cada uno los tenemos por separados pero esto no es el punto que yo quiero ver aquí, sino que lo que me interesa es este ver, regresar exactamente al punto central que estaba yo manejando, y es eh, eh, de, las, de la ecuación de movimiento que tenemos general. Podemos derivar dos posibilidades. Esas dos posibilidades son mutuamente excluyentes, pero las dos... Se dan constantemente dentro de la física y eso incluso implican el lenguaje cotidiano de la física. Entonces, voy a ver eso. Vamos a ver la descripción de Heisenberg y vamos a ver qué significa esto. Estamos, en, estamos con la ecuación de movimiento, tal como tenía. Olvídense de que la derivada explícita de F respecto al tiempo. Nos interesa una variable dinámica en sí misma. Las variables dinámicas no dependen del tiempo. Entonces, la dependencia de la F es en, simplemente, eh, sería, ¿de la, de la sería la, la dependencia que es la dependencia de la M y la N. Y la, y la M y la N evolucionan con el tiempo. Pero, hace rato, cuando estamos manejando las cosas, decíamos, en general, las variedades dinámicas, tal como nos dan, nos dan la X, nos dan la P, nos hacen el momento angular, nos dan cada una de las diferentes variables dinámicas, incluyendo el Hamiltoniano, etc. Y ninguna de ellas depende estrictamente del tiempo. Entonces, al tomar la derivada total del producto de este elemento, de esos elemento de matriz, respecto del tiempo, tenemos que derivar solamente la M y la N. Y esto nos resultó con que lo que se obtiene es el paréntesis de pasón de F con H entre M y N. Entonces, con esta ecuación de movimiento aquí, que es la, la total, la que tenemos ahí, ahí, ahí arriba, sin ningún cambio más que nos quitamos de la derivada explícita de F respecto del tiempo, si hacemos lo que decíamos, multiplico de este lado por la M y sumo sobre las M, multiplico de este lado por la N y sumo sobre la N, ¿Qué es lo que hace rato les decía? aquí pues, iríamos viéndolo para que no se asusten mucho. Aquí está eso. Entonces, esto de aquí nos da la unidad, nos queda la derivada de f respecto del tiempo. Esto nos queda la unidad, otra vez la derivada de f respecto del tiempo. Aquí nos queda esta unidad. Entonces, aquí está el, el, el conmutador de f con h y aquí está esta otra unidad. Entonces, esto de aquí se reduce a esta derivada respecto del tiempo que aquí está por IH, y esto de aquí se reduce a este conmutador, y aquí está, y lo demás es 1. Y entonces, esta ecuación, que es la ecuación de evolución de cualquiera de los elementos de matriz de F, aquí está expresada directamente como la evolución del operador de la variable dinámica F. Entonces, tenemos que esta es, eh, digamos, la ecuación general de evolución de una variable dinámica derivada de F respecto del tiempo multiplicada por IH, es el conmutador tratado por el computador de F con H. Este es lo que se llama la ecuación de movimiento de Heisenberg. Eh, y en efecto, son las ecuaciones de movimiento que Heisenberg empleó en su trabajo inicial de la mecánica cuántica cuando él introdujo ahí unos numeritos raros que tenía que seguir siete álgebra rara, y todo eso descubrió poco tiempo después eh, Born, de que era simplemente una expresión, todo aquellos eran expresiones algebraicas matriciales, y entonces escribió todo en términos matriciales y apareció la mecánica matricial. Pero la mecánica matricial es la mecánica de Heisenberg, pero ahora aquí lo que, lo que tenemos es exactamente lo mismo, son los elementos de matriz, que lo que vemos aquí, y esos elementos de matriz ahora equivalen, son equivalentes en conjunto a las matrices. Entonces tenemos la ecuación de movimiento de la propia matriz, y esta es la ecuación de movimiento entonces de Heisenberg, tal como Heisenberg estuvo escribiendo, él manejó estas ecuaciones, las manejó, pero específicamente aplicadas en lugar de f para la x, en lugar de la x la p, etcétera, y con, concretamente el conmutador de x con h, de p con h, etcétera, pues manejó esas ecuaciones en su forma simple, pero manejó esas ecuaciones. Entonces, esto es lo que hizo Heisenberg. Heisenberg descubrió esta ecuación. Es la ecuación fundamental de movimiento para las variables dinámicas de la mecánica cuántica. Como se dan cuenta, me, me, me, me eh, he brincado muchas partes, he brincado muchas partes para avanzar un poquito más rápido. Vamos a, a ver ahí aquí hay lo mismo, pero vamos a verlo desde un, po un, po un poquito más de más de más de directo. Este, este vamos a considerar la ecuación de movimiento eh, la, ecuación, la, la, la, que, la que tenemos aquí todo lo que tengo es una que va que puede parecer muy complicada, pero cuando se metan en ella con detalle, verán que no, que no hay nada realmente complicado. Es el álgebra de lo que hemos estado haciendo ya hasta la fecha, escrito explícitamente para el, para el caso específico que nos puede interesar. Eh, aquí voy a presentar una... Eh, expresión que es realmente simple. Tenemos aquí la, el elemento de matriz FMN escrito explícitamente en las formas que ya lo conocemos. Esto es la mutación del elemento de matriz MN de F, es este, y este es el, ¿cómo se le calcula? Lo calculamos eh, calculando el valor, el elemento de matriz N de la F. Es F lo ensanguichamos entre la la CM conjugada y la FI n y estamos el elemento de matriz MN de F en esta base, en la base que aquí estamos llamando MN, que es lo que estamos poniéndolo aquí, la base que es más precisamente una función de onda, sí, la que resulte. Eh, en general, dentro de la descripción que hemos hecho de la mecánica cuántica, eh, X, P, etcétera no depende del tiempo las variables dinámicas no dependen del, del tiempo entonces si tenemos estos elementos de matriz un este, el típico elemento de matriz dado en esta forma y lo derivamos respecto del tiempo tenemos que derivar la psi aquí y la psi de acá que es lo mismo que hicimos hace rato eh, derivamos el, el elemento de matriz M y el elemento de matriz M y entonces tenemos dos términos uno con la derivada de la psi m y otro con la derivada de la psi n. Entonces, este de acá, sucedieron las ecuaciones de movimiento de Heisenberg, no bueno, de Rengue, perdón, Hengue para la psi, entonces esto me diría ¿no? la, la H por el de Hamiltoniano de la evolución de la psi, y aquí nos daría la H de la evolución de la, la psi n. Entonces, esto de acá sería esto de acá, que es el resultado de aplicarle a esto la ecuación vamos a ver si de aplicarle esas ecuaciones para que no nos hagamos líos esta es de acá este por un lado es la bueno sí es esto de acá la derivada de la n respecto del tiempo multiplicada por h es h por n es este, este, esto de acá y esto es lo que estoy aplicándole aquí aquí hacemos lo mismo Aquí tenemos esta derivada temporal de la psi, multiplicada por IH, me da la H por la psi. Y aquí me da lo mismo, pero la H por la psi, pero conjugada, con, me da esa de acá. Entonces lo que obtengo es que esta expresión, derivada respecto del tiempo, contiene dos términos. Dos, dos términos uno es este, con H por la psi. Y eso por este de acá por h por la cn. Y reescribiendo esto, tomando en cuenta que estos son eh, operadores hermitianos, reescribiéndolo, lo, lo que obtenemos es que eh, acá es h por la cm por cn. Entonces esto lo reescribimos considerando que el sistema es es hermitiano, que el h es hermitiano. Aquí ya no tengo que hacer nada porque este es hermitiano y aquí obtengo f por h. Y aquí obtengo, a la hora de voltear las cosas, me queda h por f. Esta h va a aparecer de este lado y actúa sobre f. Y entonces me queda el hamiltoniano el hamiltoniano el conmutador fh menos hf. Y entonces lo que obtengo es la ecuación de movimiento directamente en términos del de valor esperado del... De conmutador de F con H. Pero esto que está aquí no es más que el la, el, ya, esto que está aquí no es sino la ecuación de Heisenberg aplicada a, no a F, sino tomando el, el elemento de matriz de F, o sea, el valor esperado de F. Entonces es un caso particular de la ecuación que tenemos. Con en otras palabras, tenemos que, podemos escribir el valor esperado de las variables dinámicas de la derivada de las variables dinámicas como el valor esperado de el, eh, la variable dinámica con el conmutador de H entonces esto aquí es la ecuación de, de Heisenberg pero Heisenberg la aplica directamente a, a la variable dinámica y aquí ya se tomó el valor esperado que podemos hacerlo que, podemos, que lo podemos hacer siempre y cuando a la hora de derivar respecto del tiempo, obtengamos solamente derivada de la psi conjugada y derivada de la, la psi n, que no apareció derivada de la f, si la f no está, no, no depende explícitamente del tiempo. Si la f no depende del tiempo, esta ecuación de acá, esta ecuación de acá, que viene a ser consistente con la definición de elemento de matriz de la f, se reduce a esta expresión que tenemos acá. La derivada del valor esperado de F por IH es el valor esperado del conmutador que F con H. Bueno, pues digamos, eso es muy sencillo, porque lo, lo que obtuvimos fue una ecuación de movimiento, una ecuación de evolución para el valor esperado de cualquier variable dinámica, pero... Esta expresión vale solamente si en la variable dinámica no depende explícitamente del tiempo. ¿Qué pasa si consideramos que las variables dinámicas sí dependen del tiempo? Aquí me, estoy, eso me eso me extiendo para hacer ver, aplicarlo a una serie de casos particulares, interesantes, etcétera, Pero no son más que extensiones con objeto de con el objeto de aclarar las cosas. Entonces aquí vamos a, a ver, a ver hasta dónde aparece. Uy. A ver hasta dónde, tengo, tengo que llegar para, para que, va, aquí va a ser. Aquí vamos a aparecer, a hacer varias cosas. Vamos a ver la ecuación de Heisenberg, la ecuación de Heisenberg, aplicada a la Q, ¿la que es esta, la de Heisenberg aplicada a la P. Y es totalmente general. Esa, en cualquier sistema cuántico, la, las Q eh, satisfacen esta condición y las Ps satisfacen esta condición. El conmutador de la Q con punto y el Hamiltoniano es una velocidad. Y el Hamiltoniano es la... Esta es la, la Q. Con P, es la Q con punto, y el valor esperado del de, Hamiltoniano de la P con la H es la P y con punto. O sea, la Q con punto estaba por esta expresión, el Hamiltoniano de la Q y la H, la P con punto estaba por esta expresión, la P y la, y la y H. Si se acuerdan ustedes de las ecuaciones de Hamilton, había una ecuación de Hamilton para la Q y con punto igual a la derivada temporal a la derivada respecto de la Q, eh, era Q con punto, derivada respecto de la, de la Q del hamiltoniano, y la P con punto, no, aquí era derivada de, de hamiltoniano respecto de la P, y ahí era, para la P con punto, era derivada del hamiltoniano respecto de la Q, entonces esa vendría a ser la, la forma de las ecuaciones de Hamilton para el caso cuántico. Allá, las ecuaciones de Hamilton clásicas las vimos allá y ahora aquí aparecería una ecuación de Hamilton en términos de Hamiltoniano para, la Q, para cada Q y con punto y una ecuación de Hamilton para cada pi con punto que a ser el conmutador de la pi con h. O sea, mientras que en el caso clásico eh, las derivadas estas están dadas por las varias la variación del Hamiltoniano, bueno pues, por las derivadas del Hamiltoniano respecto de las velocidades si o del respecto de las P de las Q del respecto de las P según el caso, aquí se obtiene que está dado directamente por el conmutador, o sea que el conmutador de Q y de y H de P y H juega el papel de los resultados que se obtienen son los equivalentes a las ecuaciones de Hamilton. O sea, estas que están aquí, estas aquí aquí, vendrían a ser las ecuaciones de Hamilton para el caso cuántico, directamente, vendrían a estar dadas directamente por el conmutador de Q con H, no por derivadas de la, del hamiltoniano respecto de la Q o la P, sino por conmutador de H respecto de las Qs o de las P's. Es decir, la derivada de la hamiltoniano respecto a la Q o la P, en su caso, queda sustituida por el conmutador del hamiltoniano por las Qs y las Ps. Y esas vienen a ser las ecuaciones de Hamilton eh, de la mecánica cuántica. Este, de hecho, se puede demostrar con un poquito más de maña, cosa que aquí se hace más adelante, que esas ecuaciones... Se pueden reescribir exactamente en la forma de las ecuaciones de Hamilton, de la física clásica. Y eso lo, lo, lo tengo aquí. Aquí está. Ese, esto no les voy a pedir que lo estudien y que lo conozcan bien, sino si lo, si lo leen y les interesa y les gusta y lo aplauden, qué bueno. Pero lo que hago en esa página es tomar esas ecuaciones que tengo aquí y reescribirlas un poquito en función... De resultados que ya conocemos, generalizar un poquito las cosas, que no lo voy a generalizar con ustedes aquí porque eso no pertenece al curso. Y demostrar que entonces lo que, lo que tenemos ahí como ecuaciones, estas de aquí, estas de aquí, que están aquí, se reescriben, se pueden reescribir directamente en esta forma. Pero en esta forma, si ustedes las ven así, tiene exactamente la forma de las ecuaciones de Hamilton. O sea, visto así, las ecuaciones de Hamilton ocurren también en la física cuántica, nada más que aquí está expresado en términos de operadores, mientras que en el caso clásico está expresado en términos de funciones del espacio-fase. Fijarse, esa es la diferencia, la estructura de las ecuaciones de todas las ecuaciones, el juego completo de ecuaciones es exactamente la misma en el caso clásico y en el caso cuántico. La diferencia fundamental entre ellas es de fondo y eso muestra que la diferencia de la física entre la física clásica y la cuántica es de fondo. Lo que se obtiene eh, con esas ecuaciones es que las ecuaciones de Hamilton, idénticas en forma a las clásicas, son totalmente diferentes de las clásicas en cuanto que esos son operadores, tanto la H como la P como la Q, la H y la Q y la P, entonces ellos son operadores que operan en el espacio de Hilbert del problema, mientras que en el caso clásico en esas mismas ecuaciones se trataría de funciones que operan en el espacio fase del problema. O sea, de un lado son operadores en un espacio abstracto de Hilbert y en otro caso son operadores funciones en espacio fácil. Bueno, visto así, las ecuaciones tienen la misma forma, pero el significado físico y el comportamiento físico es enteramente diferente. Entonces, eso nos muestra, por un lado, la existencia de un paralelismo profundo entre la física cuántica y la física clásica. Tal paralelismo es tan profundo que las ecuaciones de Hamilton de ambos problemas, el clásico y el cuántico, son exactamente las mismas. Pero, sin embargo, esas ecuaciones que parecen ser exactamente las mismas son profundamente diferentes, puesto que unas son operadores en un espacio de Hilbert y otras son funciones en un espacio fácil. y tal manera que el significado físico, la conducta de las ecuaciones y el comportamiento del sistema es totalmente diferente, pese a que puedan escribirse las cosas con un paralelismo profundamente significativo e interesante, pero que muestra no solo la, el paralelismo formal de las dos teorías, pero la diferencia profunda entre las dos teorías. Es decir, el hecho de que tengamos las mismas ecuaciones no significa que las son sea el mismo sistema. Ese sistema es totalmente diferente al clásico, por lo que son totalmente diferentes las ecuaciones de movimiento. Bien, con esto, vemos, vemos este, este aspecto fundamental. Y la próxima clase voy a ver, ya no tuve tiempo, lo que es la descripción de Heisenberg la descripción de, de Schrödinger de la mecánica cuántica. Aquí se me pasó, ya no tuve tiempo. Pero yo quería llegar a esto, a esa parte formal, porque esta parte formal está muy mal discutida en la literatura. Hay autores que consideran que como... Las ecuaciones de Hamilton son las mismas las dos teorías, entonces las dos teorías son la misma. Entonces dicen la mecánica cuántica es lo mismo que la mecánica clásica. Pero hay autores que dicen que la, esta profunda diferencia de unas ecuaciones a otras muestra que son radicalmente diferentes y no hay nada de, que comparar. Entonces hay de todo, hay de todo. Entiendan, el formalismo, formalmente son equivalentes las dos teorías. En la práctica, las teorías se mane manejan cantidades matemáticas de naturaleza muy diferente y, consecuentemente, ambas teorías son de naturaleza muy diferente. Bueno, dejo aquí la clase esta. Otra vez estoy terminando a la hora en que ya me están corriendo seguramente. Y, este, y todavía, en un minutito que queda, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer un comentario de cualquier naturaleza? nunca oigo comentarios de ustedes, entonces no sé nada, no sé, no conozco siquiera su voz, pero tampoco su cara, porque se me esconden, se me esconden aquí. Ustedes me ven a mí, sí me conocen, aunque es chiquito, pero me ven. Pero yo lo que veo son fotografías y, y no veo caras, y además poquititas, y además veo que ya se fueron muchos, ya se fueron muchos. De aquí antes eran 10, ahora ya no son más que como 5 o 6, no sé cuántos. Ahí hay 9, doctor. 9 todavía. Bueno, aguantaron un poquito más que la clase anterior. Espero que la próxima clase contemos con 15 o 20 o 25. deben ser 30. Espero que algo. Y que me hagan preguntas. Quiero oír su voz. Quiero conocer la cara. Quiero ver. Para que cuando yo los encuentre por ahí en la Facultad de Ciencias, yo sepa que son los que atienden el curso. Si no, nunca lo vas a ver. Nunca vas a ver a, a quién estuve el gusto de tenerlos aquí escuchando las, los, el curso. Y créamelo, créamelo, sí si me, si me interesa ver la cara. Mire esta muchacha. Esta sí. Paola. Paola, anda de cabeza. Anda de cabeza. ¿Qué querrá decir con eso de que está de cabeza? ¿Se refiere al curso? ¿Se refiere a ella? ¿Se refiere a sus maestros? ¿Se refiere a la facultad? ¿Se refiere al mundo? ¿A qué se refiere? ¿Por qué anda de cabeza? Paola. ¿Anda por ahí Paola o ya se falta desayunar? No, sí está, solo que chateo y dice que no. Dice, no, profe, ja, ja, ja. ¿Que no qué? Que no, no, no está de cabeza. Por Ay, algo, pues, que, que, vive por de, que vive de. de pie. Las que es que no tengo a la mano aquí el, este, el programa para ver los chats. El okay, chat. muy no bien. se preocupe doctor. Bueno, entonces aquí lo aquí lo dejo. Voy a cerrar ya y nos vemos la próxima claro. vez. Entonces cierro. Recording y stopped. Me descuido. Hasta luego, profe. Nos sí. vemos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego